Hace mucho que no voy al cine, amor. Estoy con la garbis. Sí. Y se me quedaron los lentes en la casa. No voy a poder salir al vlog. Hey, guys. El gas. Como les estaba contando, hoy día nos toca hablar de la investigación en el diseño. Les voy a contar dos herramientas que me parecen muy, muy importantes para esto. Pero antes eh, les quiero contar que hey, quiero cine. Y hace mucho que no he sí. ido al cine. ¿Qué tal? Me gustó. ¿Te gustó? Sí. Me gustó. Pero es como sí. que igual el ritmo era raro. Sí, una parte mía. Ah, ah, sí, había ciertas cosas buenas, ciertas cosas malas. Sí, sí. De 7 sí. estrellas, tú dijiste que sí, le da ahí. De seis. Le doy cinco. 5. Se me ha Tengo hambre, amigo. ¿no? ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre. Vamos, qué quieres comer? Sí. Lo que sea. Lo que sea. Papita frita. Pero algo como... tanto. Como... Gracias. Ah, ya, pues. Vamos a la terraza entonces. Disfruta, disfruta. Qué rico. Amor, ¿me puedo pedir un poste? Sí. <risa> Ya nos vinimos el ají seco místico porque a la cara le gustan las cosas místicas. Tengo hambre de papasitas. De papasitas, pero sí. comimos ayer. Ahora, buenas. Hola buenas. Mira y acá también. sí. Ya estuvo, está tan bueno el almuerzo que pasamos toda la tarde acostado, echado, durmiendo bueno, yo no dormí voy a apuntar mi cara <risa> ella durmió <risa> lo que íbamos a hablar hoy día normalmente en el diseño lo que se hace en la investigación es definir arquetipos en... oh. esto no es como un proyecto de de diseño como tal eh, vamos a enfocar en una herramienta que se llama los viajes de usuario o los viajes de cliente en, tu, en, en el caso de la pega. ¿Tú, caro ¿hay, hay hecho viajes de cliente en la pega? Pues? Sí, muchos. ¿Y ahí, qué es un viaje de cliente? Un, cost, ¿Un customer journey? Un customer journey es cuando uno mapea eh, todas las etapas por las que un cliente pasa en un proceso. Eso se hace como para poder buscar mejora en cada una de esas de Entonces uno lo que hace es mapear primero el viaje actual del cliente y lo que hace después es mapear el cómo queremos que sea. Uno identifica los puntos de satisfacción del cliente y los puntos de dolor del cliente. Entonces, para nuestro proyecto eh, encontré una especie de viaje que podemos hacer, pero antes un poco de contexto. El año pasado estaba como... Pensando en esto, cómo llevar la UX o el diseño centrado en el usuario Para la transformación de, no sé, personal Eso Y busqué en internet porque, puta, siempre cuando uno tiene una idea Más que seguro, alguien ya la pensó antes Y me encontré con, con una consultora que se llama JNI Ellos hicieron como, llevaron esta idea, la probaron en sí mismo Es una pareja de de dos consultores de Design Thinking y les dio bastante resultados básicamente mapeas toda tu vida pasada y posiblemente la futura en semanas yo hice un, un google drive con mis semanas todo lo que esto es azul es tiempo libre esto verde claro es, es, la, es el colegio lo, lo que le sigue, lo verde, es cuando, en el 2001, cuando estudié diseño, todo esto verde oscuro, estudié diseño. Lo que le sigue, el celeste, es cuando estudié análisis y programación de sistemas. Y todo lo gris, un poco oscuro, pero todo lo gris es mi vida laboral. Estos colores verdes son las vacaciones que he tenido. Los amarillos son hitos importantes. Acá es cuando empecé a pololear con la caro Según la estadística, yo... Voy a vivir hasta el 2061. Básicamente me llevan 41 años. Bueno, este instrumento para mí me falta llenarlo, es como faltan muchas cosas que mapear y puedo también eh, ver y tener una visualización de lo, lo mucho o poco que me queda. Y eh, la otra herramienta que podemos usar es el Team Canvas o el. ¿Cómo? el lienzo de equipo, yo me hice uno pero es como, le puse así como muy, como muy estentoso el self canvas acá, bueno aquí tenemos zona, es como, la, son mis roles, entonces yo soy como diseñador de experiencia de uso también soy músico, soy podcaster, también soy hermano y soy tío, soy amigo, soy escritor, soy un hijo, soy un blogger y también soy un pololo entonces aquí hay que mapear todas tus, tus roles aquí dividí dos partes, las metas como profesionales eh, y acá están las metas personales al centro está el propósito, qué es lo que me mueve eh, me hace ser el blog, que me hace ser diseñador, que me hace todo eso a la parte de abajo que están las fortalezas eh, después vamos con los valores y tengo una zona de necesidad y expectativa Va, eh, de la mano con las debilidades, acá están las reglas y actividades. Que básicamente es la zona como del diseño, del diseño de la solución. Es como un poco de la forma de auditarse, de, de medirse y de fiscalizarse. Y esto es súper bueno, hacerlo con alguien más, así como tal vez de preguntarle eh, qué por ejemplo a tus mejores amigos, tu familia o tu pareja, qué cosas buenas ven de ti, qué cosas malas ven de ti, entonces también es una forma de mapear el quiénes somos y cómo somos ahora y eso nos va a dar luces para ver quién queremos ser más adelante. No sé si están cachando, ¿verdad? la está haciendo unos panqueques. Bueno, este, estas son dos herramientas que yo encontré que eran buenas para lo que queremos hacer. En realidad en diseño hay mucho, muchas más etapas dentro de la investigación, se hacen muchas más cosas, pero esto es suficiente, esto es suficiente para lo que quiero hacer y ojalá lo estén haciendo ustedes conmigo. Eso, hasta aquí llega el episodio de El Research de la Patología del Diseño. Para la vida misma. Voy a hacer eh, un self-canvas, voy a hacer un spreadsheet de Life in Weeks para que lo puedan usar ustedes. Y nos vemos el miércoles. Déjenme sus preguntas, hacer un power. Gracias por ver una vez más. Y este fue el vlog 361 de, de un vlog de sauce. Y la cara se ríe mientras me ve grabar. ¿Alguna vez pensaste que.? <risa> voy a estar así? ¿Así como, como que en, en, detrás de cámaras? No. No. <risa> Mis amigos de Que está en Barcelona, el Jaime y la Gen, eh, hicieron un experimento con mi blog y le pusieron estos subtítulos autogenerados. En la entrada del blog, eh, la música dice Hey Guys. Y YouTube lo traduce como El Gas. <risa>